Y aunque la vida nos pegue de palo, seguimos para adelante con todo Siempre guardé los secretos que cualquier hermano del gato contó Los duros del norte con porte y con pocos recursos Un imperio montó No quiero ser nadie, me tengo a ser alguien Yo quiero que estemos los dos Ya no puedo estar tranquilo, ya no quiero echar más tiros Veo a todo tan vacío, que me da que jamás encajarás aquí hoy Escucho latidos que dicen que nada valió Y entonces lío, otra vez y hundiré en mi navío He nacido con rabia Quiere vida fácil pero se la hace extraña Quiere un día tranquilo pero se va de caña Vuelvo para limpiar tu llanto de las pestañas O me voy de España vista borrosa con la cosa me empaña Corazón de roca poca cosa le daña Buscame las nubes para que te descaña entre lomos de caña Hoy no quiero nada, solo calma Hago mi camino pero malva En medio de bares criando malvas Se en el barrio y a nadie Que lo hice mal, me que una década pa nivelar, encerrada en la cárcel de libertad, no arreglo mis cosas, aún siguen mal. What? No encuentro las cosas que pierdo las noches que salgo y que Fuck? parece que me quede loco, no, no puedo bajarle ni un poco. Y aunque la vida nos pegue de palo, seguimos para adelante con todo. Siempre guardé los secretos que cualquier hermano del gueto contó poco recurso, un imperio montó No quiero ser nadie, me tengo que ser alguien Yo quiero que estemos los dos Ya no puedo estar tranquilo Ya no quiero echar más tiros Veo a todo es tan vacío que me da Que jamás encajarás aquí hoy Ya no puedo estar tranquilo Ya no quiero echar más tiros Veo a todo es tan vacío que me da Que jamás encajarás aquí hoy con rabia, quiere vida fácil pero se la hace extraña Quiero un día tranquilo pero se va de caña Vuelvo para limpiar tu llanto de las pestañas Hombre me voy de España Vista con la cosa me empaña Corazón de roca poca cosa le daña Busca en la nubes para que te descaña entre el humo te engancha